Buenas amigos y amigas de Grande Premio, ya tenemos campeón del mundo de MotoGP 2022 y se trata de Peco Vagnaglia. Este pasado fin de semana tuvimos la despedida de la temporada de MotoGP en esta temporada 2022 con un gran premio de la Comunidad Valenciana que no defraudó en absoluto. La conquista fue para... Peco bagnaya que aterraba a esta decisión con 23, 23 puntos de ventaja sobre Fabio Quartararo, el vigente campeón que levantó la Copa el año pasado. La, la verdad es que tuvimos una carrera eh, con varios momentos destacados, incluso tuvimos un encontronazo entre los dos aspirantes al título al inicio de la carrera, con Peco Bagnaya y Fabio Quartararo chocando, ten, teniendo un leve toque, eh, durante la disputa por la quinta posición y que incluso dejó las motos de ambos un poco tocadas, ¿no? Fue un poco yo, el gran momento de esa disputa, de esa decisión y que después sí que eh, se fue viendo un poco descafinada dado a la gran diferencia de puntos que tenía a su favor Peco Vendaya, ¿no? Le servía quedar entre los 14 primeros para ganar siempre y cuando Fabio Cartagaro eh, optase a esa victoria en el circuito de Chester y al final ninguna de las dos cosas eh, se juntaron para que Fabio Cuartanaro tuviese alguna opción real de revalidar el título mundial. no eh, Sí que es verdad que Peco Vainaya ya durante todo el fin de semana se vio un poco precavido, ¿no? Con, eh, sin tomar grandes riesgos, tanto en las jornadas de libres eh, bastante discreto como en clasificación, eh, sin tampoco luchar por la pole position como nos tenía acostumbrados, en, en estas últimas carreras y finalmente un domingo en el que empezó bastante fuerte con ese eh, toque incluido con Fabio Quartararo pero que finalmente fue cayendo hacia atrás y terminó en la novena posición. Le sirvió para levantar el título mundial tan esperado para Ducati, es el primer piloto de Ducati que levanta el título en 15 años desde... Eh, el pionero seguramente de la, de la marca italiana, Casey Stoner, que lo hizo en 2007. Solo estos dos pilotos han logrado un título de MotoGP a bordo de una Ducati. También se convirtió en el primer italiano desde Valentino Rossi, que lo hiciera en 2009 por última vez. Y además se convierte también en el primer piloto desde 1972, siendo italiano, llevando una moto italiana. En ese caso lo hizo Agostini. Pues realmente un título de récords, también un poco alabando la gesta eh, y el trabajo de Gigi Dalina, eh, de todos los mecánicos, de todos los empleados de Ducati que llevan mucho tiempo luchando por llegar a este momento, se les escapó de las manos en 2017 con esa disputa con Andreas Dovicioso y... Y Marc Márquez que finalmente el título acabó en las manos del piloto catalán y que finalmente este año parecía imposible remontando más de 90 puntos desde el verano cuando después del Gran Premio de Alemania y esa caída parecía que el título ya estaba eh, totalmente imposible y fue remontando, llegó hasta las 7 victorias, eh, fue un poco poniendo la presión sobre Fabio Cartararo que acabó cediendo muchos puntos en estas últimas carreras con varias caídas, con varios, eh, varias actuaciones bastante discretas y al final pues pudiendo darle la vuelta al juego y llevándose un título que sin duda pasará a la historia del motociclismo. La carrera en sí fue de despedidas, especialmente de Suzuki, que se marcha de la parrilla y ya no estará el año que viene en MotoGP 2023, y lo hizo con la victoria de Alex Rins, última broche de oro a esta unión de Suzuki con MotoGP y en una carrera pues, que también tuvo en el podio a Brad Binder y al español Jorge Martín. Así pues, ponemos punto y final al, a la MotoGP de 2022, pero ya este fin de esta misma semana los pilotos empezarán a probar las motos del próximo año. Así pues, ¿qué os pareció a vosotros este gran premio de Valencia? ¿Fue merecido este campeonato para Peco Bagnaia? Dejad un comentario y os leemos.